Hola, ¿este es el cotorreo coreano? ¿Verdad? Dale el intro, hay que, hay que escuchar el intro de verdad. Dale el intro. Hola, ¿este es el cotorreo coreano? Hola, hola, chicos, ¿cómo están? El día de hoy espero que todos ustedes estén súper súper bien. Los extrañé muchísimo y ya sé, de seguro están como un foquito, un foquito dije. De seguro están un poquito confundidos si me están viendo por YouTube porque me veo diferente de la introducción ahorita. Pero es que lo que pasa es que este, grabé este episodio hace como dos semanas, pensando que lo iba a subir la semana pasada, pero no lo pude subir. Entonces, en vez de grabarlo de nuevo, porque me gustó... Bueno, creo que me gustó el episodio, aún tengo que editarlo. Segundo, este, no quiero no subir los mensajes de voz que me mandaron y los que respondí en este episodio. Así que nada más decidí grabar esta parte de la introducción de nuevo. Un updatecito. Este, y sí, estaba escuchando lo que había dicho hace dos semanas en mi introducción para el que había grabado aquí. Y este, súper chistoso porque les estaba contando cómo fui a una fiesta de Thanksgiving, de como Friendsgiving, hay que decir Como muchos de mis amigos coreanos aquí son más gringos que nada este, Siempre, cada año, hacemos una fiesta de Thanksgiving Donde lo hacemos casi lo mismo como en Estados Unidos lo hacen Con, con la comida que se come allá y todo Y este, me invitaron a una casa de un amigo que apenas recién conocí Y ahí este, tuvimos una fiesta, tomamos vino, comimos súper bien Y luego lo más chistoso es que él trajo a unos amigos nuevos que nunca había conocido y uno de ellos, estábamos nada más hablando así nomás de que yo vivía en México y que qué hago y todo eso. Este, y resulta que nosotros fuimos a la misma escuela en Estados Unidos, al mismo tiempo estamos ahí, pero no nos conocíamos. Nada más que me dijo que, o sea, yo le dije que yo no lo conocía o yo no sabía de él porque... Yo literal ahí en esa escuela no tenía amigos coreanos Y él solo estaba con puros coreanos Entonces como que no nos conocíamos Pero fue súper cool poder conocernos así Como, ¿cuántos años después? 10 ¿Más de 10 10 ¿Sí? Por ahí 10 años después, vernos otra vez este, Conocernos, hablamos Él ya está casado con hija O sea, qué loco, ¿no? Lo que pasa Y luego este, también estaba X así nomás Hablando con gente hasta que viene una chica rubia. Este, y mi amigo me dice que nos conozcamos y que no sé qué. Entonces, voy, la abrazo, porque normalmente cuando conozco a gente nueva aquí en Corea que hablan en inglés, este nada más nos abrazamos. este Porque si sé que eres latina... Te doy un besito en la mejilla, pero si no eres, no quiero como hacer que la persona se sienta incómoda, in porque si no son parte de la cultura no me van a entender. Entonces, pues empecé a, la, nada más la abracé hasta que ella como que me besó aquí y le dije, espera, espera, espera. ¿De dónde eres? Y me dice, güey, yo te conozco, soy de México. Y yo, oh, my God, ¿qué? Entonces, desde ahí empezamos a hablar y todo. Este, fue, fue una semana increíble con mis amigos y ya han pasado dos semanas desde entonces y ya estamos a medios de diciembre. Dos semanas no suenan como mucho tiempo, pero al mismo tiempo sí es mucho, ¿no? Eh, pero bueno, ¿cómo están, chicos? Este, les quisiera dar un update antes de empezar el, el episodio que había grabado, nada más para contarles un poquito este, y como todos sabemos, al principio del episodio siempre empezamos con mi positivo y negativo, y lo que agradezco esta semana. Este, quiero hablar de las dos semanas, pero no les voy a decir muy en detalle porque no quiero llorar otra vez. Pero la semana pasada no fue una semana muy buena para mí, eh, para mi salud mental. Este, hablaré un po hablo un poquito más de esto en mi segundo canal en los vlogs, pero nada más para que sepan que la verdad, mi. Fue un positivo casi, casi, porque la verdad es que siento que sí necesité un descanso. Desde que empecé YouTube, creo que no tuve ni una semana de descanso para de, de subir videos de contenido. De donde sea, Instagram, TikTok, YouTube, siempre había estado, yo siempre estaba subiendo contenido y fue la primera vez que como que descansé por una semana entera. Creo que ni una semana, pero bueno, este, necesité el descanso y lo tuve y, y ya regresé. Este, me di cuenta esta semana de, de muchas cosas, pero de una de las cosas que me di cuenta es que me di cuenta en serio lo que me gusta hacer este, cuando hablamos de contenido, ¿no? Y muchas personas piensan que contenido es nada más contenido, tomar fotos, tomar videos y ya, subirlo. Y este, no lo es. Pero me di cuenta que me encanta hacer muchos videos de mis vlogs de mi día en día. Y extrañé muchísimo subir mis vlogs, que está en mi segundo canal. Así que si aún no se han suscrito a mi segundo canal, se llama G-M-O-O-N-I-I. G -O -O -I. Vayan a suscribirse allá en ese canal porque subo vlogs así nada más de mi día en día. Creo que soy, es un poquito más personal y más íntimo porque de ahí les, hablo de, les cuento de todo básicamente de mi vida. De mi salud mental, de, de cómo me estoy sintiendo... ¿Qué cómo? O sea, cosas así que no tienen que ver, no siempre tienen que ver como de Corea y de cultura que hablamos aquí en este canal. Pero este sí, eh, extrañé hacer los vlogs. Entonces, pues regresamos a hacer eso. También extrañé bastante el cotorreo coreano. Siento que estos videos son como la mejor manera para conectarme con ustedes, yo siento. Entonces, no más, los extrañé. Este... Este fin de semana, el sábado fue hace dos días. Como toda la semana, la verdad estuve en mi casa haciendo nada más que llorando y pues nada más no me estaba sintiendo muy bien. Eh, necesitaba salirme de mi casa y el sábado me invitaron. Bueno, tuvimos como una reunión con unos amigos que, de hecho, todos son coreanos, latinos, que no han salido a mi canal porque no quieren, pero este, nos reunimos para una mini fiestecita en la casa de un amigo y la verdad es que me divertí bastante, bastante. Se me olvidó de muchas cosas que estaban en mi mente. Eh, y sí, eh, tal vez otro día cuando esté más lista, les contaré un poquito en detalle de lo que me pasó y de lo que me sentí, todo eso. Hablo un poquito de, de eso, de mi descanso en mi blog, que voy a subir pronto, pero... Sí, espero que me entiendan. Aún no sé qué voy a hacer para Navidad. No puedo creer que ya casi es Navidad. Este año ha pasado como loco. Ay, y... No sé si ustedes lo tienen en sus países, en sus culturas, pero aquí en Corea hay una cosa en donde dicen que al finales del año cuando algo malo te pasa, significa que es porque estás tratando de sacar todo lo malo este año para que el siguiente año tenga un buen, buen año. Y la verdad siento que 2020 para, mí, 2020 para mí fue un año muy difícil. 2021, la verdad... De mi salud mental, creo que fue uno de los más difíciles también. O sea, 2020 fue un año nada más difícil. 2021 creo que fue el año en que como que en serio me costó mucho trabajo por mi salud mental. Tuve que aprender a controlar mis emociones mucho y aprender a como, pues, pues vivir con esto, ¿no? Con todo lo que está pasando en mi mente. Eh, y sí, entonces, cuando, todo es, cuando la semana pasada fue, me la pasé muy mal. Este, nada más estuve tratando de pensar más positivamente, como los dicen los coreanos, que tal vez esto significa que el siguiente año va a ser mi año y va a todo, estar, todo va a estar mejor. Y espero que sí. Este, pero bueno. Ay, este año para Navidad solo... Lo único que quiero es estar con mi familia, con mi novio adentro. Nada más, no sé, no hacer nada en especial. No quiero ir de fiestas, no quiero, no quiero hacer nada así, loco. Nada más quiero estar tranqui con las personas que más amo y ya. La verdad, creo que es la primera vez que siento así en Navidad. Porque para mí Navidad es algo tan grande. Necesito una fiesta grande y todo eso. Pero este año, la verdad, nada más quiero hacer nada. Yo quiero estar en mi casa viendo una película de Navidad, viendo algo así, rom no sé, no romántico, pero algo así como cute de Navidad, tomando, tomando vino o tomando, no sé, leche con chocolate. Algo así, nada más quiero, algo chill. Pero ustedes cuéntenme, ustedes si tienen algo planeado para su Navidad. Este, ¿Qué van a hacer? ¿Con quién? ¿Si van a ir a un lugar? Cuéntenme, quiero saber sus planes Y sí, eh, un negativo aparte de todo lo que me pasó es que aquí en Corea entró otro virus, no sé si lo saben Pero se llama el Omicron o algo así, aparte del corona y están restringiendo Corea aún más lo que pasa es que en noviembre, desde el primero de noviembre, aquí en Corea empezamos with corona, que básicamente significa que viviremos con corona, ya que más del 70% de nosotros estamos vacunados. Entonces, todas las restricciones que teníamos antes de no poder cenar con más de cuatro personas, seis personas en un lugar o cosas así, esos o como no poder salir, estar afuera en un restaurante después de las 9, 10 pm, estas restricciones ya lo quitaron y podíamos vivir una vida normal, nada más que teníamos que seguir con nuestras mascarillas y entrar con, un, con como nuestro pase de vacuna, cosas así. Y estamos viviéndolo bien, aunque teníamos nuestras mascarillas. pero Y así, así podíamos estar afuera hasta las 12, una, ya abrieron todo. Y lo, lo empezaron a hacer porque pues... Aparte de que ya no se podía controlar aún más, este, pues estaba afectando mucho la economía, obviamente los negocios, restaurantes, cafés, todas estas personas que están afuera trabajando duro todos los días, pues si todo cierra a las 9, eh, si muchas personas no pueden entrar al mismo tiempo, especialmente ya que es diciembre, noviembre, diciembre, pues iba a afectar mucho a esas personas. Entonces... Levantaron esas restricciones, pero con Omicron que llegó, ahorita están otra vez pensando en poner restricciones, como por, por ejemplo ahorita, según yo, la verdad no estoy súper segura si sí si está ya puesto estas restricciones, porque la verdad no me afecta nada más, porque no, no tengo fiestas grandes, pero no se puede tener como más de seis personas o ocho personas o algo así en una fiesta, en un lugar y… Y no sé, cosas así, o sea, cosas como no puedes comer adentro del cine, y cosas así. Este, están también otra vez pensando en poner restricciones de tiempo, como en el gimnasio, restaurantes, cafés, como 9, 10 pm, que se me hace loco. Este... Y muchas personas dicen que no es necesario hacer esas poner estas restricciones si ya decidimos vivir con el with corona, porque básicamente eso ya es vivir con corona. O sea, ya este muchos otros lugares, muchos otros países decidieron hacer el with corona. Y aunque suban los casos, porque ya hay vacunas, ya hay medicina, están decidiendo vivir con el corona y pues tratar de mantenerlo, pero sin restringir todo. Y muchos otros piensan que debemos de tener estas restricciones porque muchas personas de mayor de edad están ya muy enfermos, aunque se han vacunado porque ya han pasado más de tres meses desde que se vacunaron. Entonces, pues es todo un rollo ahorita en Corea. Es como muchas personas, yo la verdad no siento que necesitamos restricciones. Este, con que las personas sigan con las reglas de que tienes que estar ponerte tu mascarilla. Si no estás vacunado, enseña que no tienes corona cuando entras a un lugar o cosas así. Este, Si te vacunas, mejor. Eh, pero si ya empezamos con With Corona, creo que no vale la pena otra vez restringir todo esto, todos los negocios. Este, no, O sea, nada na más para mí no se me hace no sé, como que si ya decidieron with corona, ¿por qué otra vez estamos haciendo esto? si Creo que para mí siento que nada más como que el gobierno le está dando muchísimo miedo de la nada y como que puff lo están tratando de controlar de alguna manera o forma, pero me siento muy mal por estas personas que tienen muchos negocios afuera, en las calles, estos señores y señoras que pues están perdiendo bastante dinero y ya conozco a también conozco a un amigo que tenía un bar y tuvo que cerrar pues por por estas restricciones. Y hay otros antros grandes, grandes que decidieron abrir ahora y no sé qué está pasando, pero bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿Cómo está sus países? ¿Cómo está la situación? Quiero saber este yo ya estoy hartísima, hartísima, no puedo creer que haya otro virus. Este, pero no, o sea, yo ya estoy harta. Eh, no entiendo porque veo mis amigos, de el, como las historias de Instagram de mis amigos que viven en Estados Unidos o en Europa y parece que están viviendo una vida normal, ni veo mascarillas y nosotros aquí en Corea seguimos con mascarillas, seguimos con todo esto, todas las restricciones y aún así parece que aquí no más todos están yendo locos con este virus. No sé si es por las noticias que hacen parecer que es muchísimo más dramático. No, la verdad no sé, pero siento que da mucho más miedo. este, Y ya estoy harta porque la verdad quiero ir, quiero salir de, de Corea, quiero visitar, no sé, quiero ir de vacaciones a algún lugar. Pero pues sí, eso está pasando. Quiero saber cómo está la situación en sus países también. Pero bueno, la última cosa es que estoy muy agradecida por ustedes, por la comunidad que tengo con ustedes, mis munis. Eh, lo noté muchísimo cuando no subí contenido ni en, ni, ni, en ninguna plataforma. Este, muchos se preocuparon por mí, por no subir historias en Instagram y así. Y me preguntaban cómo estoy y si todo bien y todo eso, como que... Gracias por siempre estar tan atentos y siempre preocuparse por mí, pensar en mí. Este, y sí, nada más aquí estoy agradeciéndole una vez más. Y quiero poder crear más contenido divertido, positivo, para hacerlos feliz, Pero me di cuenta que para poder hacer eso, para poder hacer contenido que en serio me divierte hacer, este, necesito esa chispa en mí también. Necesito que yo también esté feliz y necesito que yo también me divierta para poder hacerlo y me he dado cuenta muchísimo haciendo, creando videos y creando contenido que todo se nota demasiado en el tipo de contenido que hago, como estoy yo también eh, y cómo mi salud mental también afecta cómo me ven y mi contenido y sí. Yo siempre nada más quiero estar dándoles lo mejor de todo. Y hoy vamos a empezar rápido con el episodio. Vamos a escuchar mensajes de voz finalmente. Están listos. ¡Listos! Ok, vamos a entrar. Tengo, oigan, en mi, tengo uno, dos, tres, Tengo cinco cuentas de Instagram, ok. ¿Saben lo difícil que es mantener cinco cuentas de Instagram? Tengo uno del cotorreo coreano, otro mío, Jimuni, otro de tuyo, que es mi marca de skincare, otro del estudio este, y último es uno privado, que es para mis videos de Paul, pero aún así, ¿ok? Ahorita por eso me está tardando, me estoy tardando en hacer esto porque me estoy confundiendo. Por cierto, si aún no me siguen y probablemente muchos de ustedes ya me siguen, síganme en Instagram. Ok, aquí estamos. Vamos a escuchar primero. Aquí está. Hola, G, ¿cómo estás? Me llamo Janet. Soy de Estados Unidos y te quiero pedir unos consejos. Uh, yo quiero ir a estudiar en China y quiero explicarle bien a mi mamá por qué quiero ir a estudiar en el extranjero. Uh, tristemente, yo y ella hemos peleado mucho por ese tema de que quiero salirme del país porque ella siempre... Um, me ha dicho a mí y mis hermanos que ella vino de México para darnos una mejor vida aquí. Y gracias a Dios, um, pues no, tengo muchas oportunidades aquí, pero también quiero conocer otros países. Es muy lindo conocer otras culturas. Yo he solo viajado por unos meses y eso me cambió la vida. Entonces, solo puedo imaginar cómo puede ser vivir en otro país por cinco o seis años estudiando y trabajando un poco allá. Um, pero mi mamá todavía con lo que le ha explicado no entiende mi mamá no entiende cómo otro país puede estar ofreciendo becas para extranjeros. Eh, no entiende cómo alguien puede estar pagando por tus mm -hmm. estudios. Y um, pues yo hablo tres idiomas. Entonces yo sé que puedo aprender otra. Yo quiero aprender otra. Quiero comunicarme con más gente. Eh, yo amo aprender nuevas cosas siempre. Siempre quiero estar aprendiendo. Y bueno, perdón por hablar tanto, pero ¿podrías darme consejos a uh, cómo explicarle mejor a mi mamá o algo alrededor de esto? Por favor, Chi, muchas, muchas gracias. Gracias por tu mensaje. Este, wow, que hables tres idiomas y que estés viviendo en Estados Unidos. La verdad, este mensaje entiendo mucho a tu mami y también te entiendo a ti. Este, que se fueron a Estados Unidos para tus papis o tu mamá, se fueron a Estados Unidos para sus hijos, para ti. Ha de haber sido muy difícil para ella también este, vivir ahí y adaptarse. Así que deberíamos de entender a nuestros padres, ¿no? Pero también te entiendo a ti porque, pues obviamente en este mundo tan global queremos tener diferentes experiencias y no solo porque en Estados Unidos obviamente sí hay más oportunidades que en otro que otros países si estamos comparando hay que decir y muchas personas por eso van a Estados Unidos, pero no solo en Estados Unidos te dan muchas oportunidades, puedes encontrar muchas más. Tu vida puede literalmente cambiar por estar en otro país como yo, <ríe> mi vida. Este, y te entiendo. Yo la verdad tengo un poquito de experiencia con esto. Creo que te puedo ayudar un poquito, gracias a Dios. Porque yo en la secundaria tenía como 14, 15 años. Este, el último año de secundaria ya estaba preparando para ir a la prepa. Y estaba en México y me acuerdo que quise ir a Estados Unidos a vivir y a estudiar. Quería ir a Estados Unidos porque yo también pensé que para mí tendría más oportunidades, ya que yo siempre pensé que quería vivir ahí, quería pues ir a la universidad ahí, quedarme a vivir, con, casarme con un gringo, no sé. no sé. No sé por qué, pero siempre pensé que iba a quedarme en Estados Unidos a vivir, ¿no? Pero entonces... Este, antes de decirle a mi papá, decidí hacer muchísima investigación. Me acuerdo que quería estar súper lista porque mi papá es alguien que es súper así de que es muy racional. Así se dice, rational. O sea, de que siempre si le, siempre me va a estar preguntando cosas y quería estar segura de que sabía toda la información que me iba a preguntar sobre la escuela, en qué ciudad, qué voy a hacer con como... Como, no sé, lo, lo médico, eh, finanzas, cosas así. Este, quería saber todo, todo, todo antes de que me preguntara, porque así le quería dar la confianza de que estoy lista, ¿no?, para vivir sola. Entonces, antes de decirle, hice muchísima investigación. Y como era, solo tenía 15 años, también le quise dar esta confianza de que, aunque soy chiquita, aunque soy joven, si puedo hacerlo, ¿no? si puedo vivir sola. Entonces, lo que hice fue que después de investigar, hice una presentación como si fuera una para la escuela, hay que decir, y le presenté a mi mamá y a mi papá las razones por las que quiero ir a Estados Unidos. Eh, una de las cosas que creo que me ayudó fue que le puse como una lista, hay que decir, ¿no? con razones, pero estas razones no solo eran razones como... Quiero ir a aprender o quiero siento que voy a poder hacer estas cosas. Yo siento que no sé qué. O sea, eso no, porque todo eso solo eran como cosas de mi imaginación. Y quería presentarle con razones reales a los que pues él podía entender mis decisiones. Entonces, le empecé a presentar a mis padres en qué escuelas quería ir. ¿En qué escuelas había decidido ir? ¿Qué necesitaba? ¿Qué documentos necesitaba para ir? ¿Cuánto dinero era cada cosa? Desde los documentos que tienes que mandar hasta todo. ¿Cómo me iban a ayudar estas experiencias? Si las tengo, si voy a Estados Unidos, ¿cómo esto me va a ayudar luego en el futuro? Dando explicaciones, dando ejemplos de otras personas que han hecho lo mismo que yo. Y por qué sería una escuela mejor que México o cosas así, así súper en detalle de cómo sería vivir yo siendo coreana de México en Estados Unidos. este O sea, todos los documentos que tenía que encontrar lo, lo encontré y se lo probé y se lo enseñé ¿no? Este, en detalle. Y fue cuando mis padres sintieron que estaba yo lista ya para poder hacer mis propias decisiones y decidieron creer en mí. Entonces, lo que te quiero sugerir es que en vez de nada más decir, mamá, yo tengo que ir aquí porque siento que voy a aprender mucho, siento que voy a poder hacer eso, eso nada más es como, son razones que puedes, cualquier persona puede decir. Entonces, si tú en serio quieres ir, te sugiero a que mejor encuentres más información sobre la beca. Busca por qué necesitas esa beca, cómo son las becas. Si tu mamá, como dijiste, si tu mamá no entiende cómo es que escuelas de otro país te pagan con una beca, trata de buscar información sobre la beca y cómo es que eso pasa para informarle, darle la información a tu mamá para que ella se sienta más cómoda con con eso, con esa idea de las becas. este, Nada más creo que tu mamá tiene miedo de que tú te vayas a un lugar completamente diferente porque ella le da miedo porque ella no sabe mucho. Entonces, con más información que le des de ese país, de ese lugar, de co cómo vas a ahorrar dinero, cómo vas a hacer esto y el otro y la beca y así, muy en detalle, de seguro ella se va a sentir un poquito más cómoda y pues así poco a poco pueden decidir en algo pero este sí creo que creo que con esto como es algo tan nuevo para muchas personas eh, especialmente otro país como China que es totalmente diferente pues tú explícale cómo vas a estudiar qué, qué vas a hacer para estudiar no nada más digas siento que voy a ser mejor no no eso no importa no es lo importante Anyway, espero que te he ayudado con algo, con eso. Pero vamos a seguir con el último mensaje de dos. Hola, G. Soy Blanca, de España. Y me encanta ver tu cotorreo coreano. Eh, sobre todo, bueno, a cualquier hora, pero sobre todo también por la mañana. Como ahora, por ejemplo, he parado el podcast que estaba viendo ahora de justo antes de que tú te fueras de acampada con tu familia. Y he parado para enviarte el mensajito. No sé si lo escuchará Ojalá que sí. Algún día me toque a mí. Y eh, pues nada. Y digo, bueno, que sí que te, te quiero un montón. Y me encanta. También te escucho mucho cuando voy al gimnasio, pero últimamente no voy tanto. Porque y el tema de mi audio, como que es, ya tengo 23 años y siento que desde este curso, ¿no? 2020-2021, empecé con un estudio con la oposición, que no sé si sabes lo que es para trabajar en el sector público, yo creo que eso está en todos los países. Y bueno, el caso es que tengo... Perdón, se cortó, no te envío más de este, que yo me enrollo mucho también. Y el caso es que he empezado con mucha ansiedad por, por, por la oposición, porque es un estudio muy exigente eh, y el examen es en junio. Eh, pero también como que estoy teniendo mucha ansiedad eh, por el futuro, porque la incertidumbre y tal, pero además yo soy una persona que me gusta tener todo muy controlado. Y, y no sé, solamente me gustaría saber cómo fue para ti darte cuenta cuando ya te tuviste que lanzar al mundo adulto, de tener que arreglártela por ti misma, y sacarte tú adelante. Yo aún así tengo mucho apoyo de mis padres porque sé que todavía puedo seguir viviendo con ellos si quiero, pero eso no quita que me dé miedo como que sigan pasando los años cumpliendo edad y sin poder trabajar. Porque aquí siempre dicen que en España la crisis, la crisis y encima ahora con el COVID, pues... Bueno, te quiero. Gracias. Te quiero también. Me quité los audífonos porque me está doliendo demasiado la cabeza. Pero bueno, eh, sí, la incertidumbre y la ansiedad. Ay, ay, ay. Yo también, te lo juro, yo también soy así como tú. Me gusta tener todo controlado, igual como tú dijiste. Créeme, yo aún sufro mucho por esa ansiedad y siempre se los digo por la incertidumbre. Especialmente creo que es por este trabajo que tengo, que es YouTube. Eh, obviamente, siendo empezando esta vida adulta, como dijiste, ni es eso. O sea, la vida adulta, pero también cada paso diferente que damos en la vida. Por ejemplo, después de la prepa, en la graduación, todos también veo a muchas personas antes de entrar a la universidad, están en este momento de incertidumbre de que no sabemos qué estudiar o dónde ir a estudiar o qué hacer, estudiar o no, cosas así. Y luego, después de eso, llegamos a este punto en donde tú y yo estamos, que no, está, no sabemos qué hacer con trabajo, estamos aprendiendo a ser adultas y todo eso. Y de seguro después, a los 30, 40, 50, vamos a tener otros problemas en donde vamos a sentir este, esta ansiedad y incertidumbre. Lo que pasa es que al... Cada año que vivimos empezamos a aprender más a cómo controlar esto y, y eso es como nos hacemos más fuertes, ¿no? Nuestra mente, este, nos volvemos un poquito más fuertes de poder controlar nuestras emociones, controlar la ansiedad, pensar, ok, ¿qué voy a hacer Diferentes pasos que vamos a tomar en el futuro, pero creo que todos vamos por esta ansiedad y esta incertidumbre que dices. Así que no te preocupes, espero que sepas que no estás sola. Yo, para explicarte un poquito de cómo yo siento esta ansiedad y, y esto, para explicarte un poquito de cómo yo eh, controlo todo esto y cómo qué hago para que me sienta mejor, es que... Yo la verdad, ahorita lo que siento es que mucho de mi ansiedad y e incertidumbre, como te digo, es por mi trabajo, que es el YouTube. Aunque amo mi trabajo, es muy difícil en el sentido de que no sabes qué puede pasar mañana con mi canal. Puede desaparecer. puedes O sea, el dinero que gano con YouTube siempre cambia cada mes. O sea, un mes literal no me entra casi nada y otro mes, muy buenas vistas, me entra mucho dinero. O sea, cada vez es muy diferente, entonces en los meses en donde no gano mucho dinero me pongo muy ansiosa y pienso ¿qué voy a hacer? o sea, no puedo imagínense si yo, tu... si yo tuviera una hija ahorita de la nada, si estuviera embarazada tendría como un ataque de pánico porque claramente con el dinero que gano con YouTube no voy a poder tener una hija o un hijo, este, porque no es tanto dinero no, no gano tanto dinero con, con esto y aparte como cada mes es tan diferente, sería algo muy difícil para poder pues tener a otra persona en mi familia. Eh, entonces, también otra, otra incertidumbre de este trabajo es que, pues, no sé por, tan, por cuánto tiempo mi canal o mi, no, no, me, no quiero decir mi fama, pero, este, no sé por cuánto tiempo van a querer ver mis videos. Puede ser que un día les encante y el siguiente ya estén hartos de, de escuchar cosas sobre Corea o estén hartos de escuchar mi voz. ¿Quién sabe? Veo a muchos youtubers que les va súper, súper bien por cinco años y luego de la nada bajan así. Y así es esta industria. Pero sí, o sea, como te dije, a mí también me gusta que todo esté súper controlado y que yo sepa que estoy bien en todos los diferentes aspectos de mi vida. Entonces, esta parte, de, este aspecto del trabajo es algo que me, me cuesta mucho trabajo. Y la verdad, la incertidumbre de si voy a poder hacer esto en los próximos años YouTube, si mi marca me va a ir bien o si perdón, voy a nada más estar gastando mucho dinero este por... ...por hacer esta marca de skincare que nadie compra... ...o si me voy a quedar aquí en Corea o no... ...o sea, siempre lo tengo cada día... ...te lo juro que tuve un mes de no poder dormir por esto... ...y la verdad es que ahorita estoy un poquito más calmada... ...porque lo que yo trato de hacer... ...cuando estoy en esos momentos... ...es pensar y estar muy en el presente... ...y en el momento ahorita... Eh, ...si sigo preocupándome demasiado en el futuro y ya eso solo me va a crear más, más ansiedad, porque lo único que podemos hacer para saber qué pasa después con este canal, con tu trabajo, es esperar y ver. No hay nada más que hacer. Entonces, lo que, lo que yo hago mientras que espero a ver qué pasa con mi canal, puede que crezca muchísimo más de la nada, puede que mi canal como que ¡pum!, me vuelva la siguiente Addison Rae, Charlie D'Amelio, o en cinco años mi canal nada más se muera y nadie me ve y ya no tengo dinero. Mientras que espero a que eso pase para que no me pase algo malo luego, trato de enfocarme en el presente ahorita y buscar otras cosas que puedo hacer y tener plan A, B, C, D, por si acaso YouTube luego otra vez no me sale bien. Siempre voy a tener un plan B, que sería otro trabajo que hago afuera de YouTube. Ahorita, aparte de YouTube, tengo, por eso estoy haciendo tanto trabajo, porque afuera de YouTube siempre estoy buscando más y más trabajo para poder hacer luego, por si acaso YouTube no me sale bien este mes. Por ejemplo, si este mes no me sale bien YouTube, por, por lo menos voy a tener otro trabajo que hice, que me va a pagar mejor. ¿no? Este, entonces, siempre estoy buscando planes A, B, C, D y no siempre tiene que ser sobre el trabajo, nada más que poder estar lista ahorita en este momento para el futuro. Creo que eso es lo mejor que puedes hacer en vez de nada más estar ansiosa todo el tiempo y como que esperar a que algo malo pase. Otra cosa que creo que me ayuda bastante y siempre se los menciono es que poder Tener mucho trabajo, poder tener muchas opciones diferentes, muchos planes, la verdad me ayuda porque me enfoco en el presente mientras trato de hacerlo más. O sea, cada día siento que trato de echarle tanto esfuerzo como si fuera mi último día de este trabajo, de esto lo que estoy haciendo, para que luego en el futuro, otra vez, si algo malo pasa, no me voy a arrepentir. Porque sé que, por ejemplo, con mi canal de YouTube, Llegué hasta acá, llegué a este número que nunca pensé poder llegar este, y si de la nada mi canal de YouTube como que algo pasa y mis vistas bajan y como que nadie me quiere ver y ya no puedo hacer esto como trabajo, está bien. La verdad no me arrepentiría, seguiría adelante con mi plan B, C y D que ahorita estoy, estoy, cada día trato de trabajar en ello para poder estar ahí. Y sí, la verdad, lo único que te quiero decir es que está bien que te sientas así. Es completamente normal, especialmente a esa edad. Creo que todos vamos por pasos, así, especialmente otra vez en esos años donde parece que tenemos que ser adultos en, en estos aspectos, ya decidir nuestra vida. Cuando, cuando la verdad es que no sabes mucho de la vida. Hay, veo mis padres también que, tienen 50, 60 años y aún veo a veces cuando ellos se sienten muy como ansiosos por la incertidumbre también y, y parece que ellos saben todo, pero la verdad es que todos vamos por eso, todos estamos en… en porque somos humanos… No todos sabemos lo que nos va a pasar en el futuro, ni en una hora después de este podcast, cuando salga a mi casa, ¿quién sabe qué me va a pasar? ¿Quién sabe qué va a pasar en, no sé, en mi TikTok? Tal vez un video como que de la nada se ponga viral. O no sé, en una hora un video mío en YouTube se ponga viral y me ponga súper famosa. O al revés, en una hora luego me denuncian y no sé qué, pierdo mucho dinero y ya pierdo todo. Nada más, nadie sabe lo que nos va a pasar, así que en vez de estar tan preocupados por lo que nos puede pasar y los lo que las lo, preocupaciones que tienes por tu futuro y tu trabajo, nada más enfócate ahorita en lo que estás haciendo tú y si no estás segura si lo que estás haciendo está bien, nada más hazlo, nada más hazlo y luego ve qué pasa. Aún somos muy jóvenes para estar pensando que nuestra vida está... Done. Este, Si tú piensas que en España Que estás ahí eh, Trabajo, que estás buscando Y como que no Nada de lo que pensaste O quieres que pase, pasa Entonces Ahorita piensa en otro plan ¿Qué puedes hacer ahorita con lo que tú tienes? Este, si tus papás te pueden ayudar Mejor eh, Pero trata de encontrar como otros planes Por si acaso esto no sirve No No no te llega, este y ya, o sea si es algo que no podemos controlar nosotros como el futuro, ¿para qué preocuparnos? ¿no? pero si es algo del futuro que sí podemos controlar por nuestro esfuerzo, por, por la dedicación, pues hay que hacerlo, ¿no? Por lo menos hay que darle a todo y luego ver qué pasa. Y luego no arrepentirnos por no ni tratar de hacer nada, ¿no? Entonces, este, sí, eh, espero que estés bien. Yo, la verdad, te entiendo demasiado. Yo siempre voy por ese problema también. Nada más que lo digo así súper fácil y sé que no lo es para nada la ansiedad. Pero, pero espero que sepas que todos vamos por esto. Nada más preocúpate o haz lo que tienes que hacer ahorita mismo y ya. Este... Creo que eso es todo lo que tengo que decir. Pero bueno, vamos a acabar el episodio aquí. Neta, chicos, iba a hacer otro mensaje de voz, pero perdónenme, me está doliendo demasiado la cabeza, creo que por por este aire... Caliente Y por esta cosa, así que voy a acabar el episodio aquí, espero que les haya gustado, lo hayan disfrutado muchísimo, los quiero mucho, mucho, mucho, los veo en el siguiente episodio y por favor mándenme más mensajes en el cotorreo coreano en Instagram y también déjenme los comentarios abajo si han escuchado hasta acá, si prefieren su café caliente o frío, los quiero muchísimo, adiós.